uno se compraba? ¿Cómo se compraba? se compraba? ah, se compraba? se se se ¿Qué te ha más que nada, ha Hazlo, no, no,